citos de Oro no solo era originalmente una vieja, sino que su historia estuvo protagonizada antes por el zorro zarpa. Este tipo de historias partirían de los relatos medievales del zorro de Nard, un sinvergüenza incorregible que se aprovechaba de los demás animales.